Hola, una vez que ya hemos visto una introducción a los mapas de Carnot y que ya somos capaces de construirlos a partir de una tabla de verdad, pues lo que vamos a ver en este vídeo es de cómo utilizar estos mapas de Carnot para llevar a cabo la minimización de funciones lógicas. ¿de acuerdo? Entonces un mapa de Carnot nos va a servir, nos va, lo vamos a poder utilizar para minimizar de forma gráfica funciones lógicas. Esta minimización se va a basar siempre en la utilización del teorema de combinación, ¿vale? Lo que vamos a hacer es juntar términos en los que eh, hay un conjunto de variables que no cambian y el resto de variables cambian de eh, negado y sin negar a todas las posibles combinaciones, ¿ok? El caso más sencillo, que con, con dos variables, pues eh, en uno de los términos aparece la B y la B no negada, la B y la B no negada. ¿Vale? Entonces, de esta forma podemos simplificar, podemos eliminar esas variables que aparecen negadas y sin negar. Todo ello, pues para conseguir esto, lo que tenemos que hacer es buscar los implicantes primos, que van a ser los conjuntos de elementos, los conjuntos de unos o ceros más grandes en los que podemos aplicar este teorema de combinación. ¿ok? Así que vamos a pasar a, a definir algunos, algunos conceptos, algunas cuestiones, ¿vale? El primero de ellos sería el concepto de implicante. Un implicante no es más que un producto un término producto o un término suma, ¿vale? A esto se le llama implicante. ¿Y cómo viene representado un implicante, un término suma o producto, en un mapa de Carnot? Pues es o viene representado por un conjunto de dos elevado a n, es decir, 1, 2, 4, 8 unos que tiene forma de rectángulo. Que tenga forma de rectángulo significa que tiene 2 elevado a i filas por 2 elevado a j columnas. Dicho de otra forma, eh, que tiene 1, 2, 4, 8, etc. filas por 1, 2, 4, 8, 16 columnas. ¿vale? Entonces, si tenemos eh, rectángulos de esas condiciones de tamaño y de forma esos van a ser implicantes si estos implicantes son de, eh, de unos de elementos de casillas que valen 1 serán implicantes que corresponden a términos productos si son de ceros serán implicantes que corresponden a términos eh, suma ¿Okay? de esta forma lo que se garantiza es que se puede aplicar el teorema de combinación. Nos va a garantizar que de ese conjunto de elementos, una de las variables, una o varias variables, las vamos a poder simplificar. ¿okay? Vamos a verlo, por ejemplo, con estos eh, tres ejemplos que hemos hecho aquí. Si os fijáis, son tres eh, conjuntos de unos o ceros, con, que cumplen las condiciones de los tamaños que comentábamos. El tamaño es de 4, el tamaño es de 2 o el tamaño es de 1, todo es 2 elevado a 1 y todos ellos con forma rectangular Vamos a ver cómo estos grupos sí que corresponden a elementos o a un conjunto de, de unos o ceros en los cuales se puede aplicar el teorema de combinación y se pueden simplificar algunas de las variables. Por ejemplo, en el primer caso en el, en el grupo de, de unos, recuperamos la versión del mapa de Carnot en el, en el que nos aparecen todos los elementos, todos los mintens, como son unos, como son grupos de unos, pues estamos trabajando con los mintes, con las expresiones en término producto. Si os fijáis, lo que estamos haciendo es coger este conjunto de unos, en los que efectivamente, si os fijáis, como son cuatro elementos, habrá dos variables que cambian y dos que no cambian. Si os fijáis, la B aparece negada, no negada, aquí en estos cuatro elementos, y la D también aparece como no negada, negada. Y aparecen las cuatro combinaciones de esas dos variables, es decir, eh, sin negar, sin negar, negado, negado, la B sin negar, la D negado, la B negada, la D sin negar. Entonces, las variables que no cambian serían la A y la C, ambas no negadas. Dicho de otra forma, esto correspondería al término producto a c, porque podríamos aplicar el teorema de combinación a estos cuatro mintens y simplificando, simplificarlo y simplificándolo, obtener el término producto AC. ¿ok? Fijaros que esto es gracias a que teníamos eh, esta forma particular de rectángulo y este tamaño particular de, de rectángulo. ¿ok? El otro ejemplo que habíamos hecho es coger estos dos ceros, por ejemplo. ¿vale? De nuevo se vuelve a cumplir que el tamaño es potencia de 2, el tamaño 2, ¿vale? y tiene forma de rectángulo. Vamos a comprobar si efectivamente a, sus, a estos ceros se podría aplicar el teorema de combinación. Pues venimos a la versión de la tabla en la que nos muestran los masters, como estamos trabajando con cero, nos muestran los masters. Aquí podríamos aplicar el teorema de combinación, ya que aparece la B sin negar y la B negada. Y el resto de las, tres, las otras tres variables mantiene su forma. Por tanto, en este conjunto de ceros se podría simplificar la B, y esto correspondería a la expresión, al término suma AC más D. A más C más D. La B se podría simplificar. ¿vale? De nuevo, que hemos cumplido esas condiciones a la hora de hacer el grupo de ceros. Y aquí el caso más sencillo, el caso más, más pequeño, que podríamos tener de agrupación de ceros o unos, que es únicamente un término. Hemos dicho potencia de 2, el 1 es un tamaño que también es potencia de 2, 2 elevado a 0. Entonces también es un, un, un, un implicante posible coger únicamente un elemento. En este caso no tendríamos ningún tipo de simplificación, directamente tendríamos esta expresión, la expresión del máster, Correspondiente ya que es un 0. Si hubiese sido un 1, pues tendríamos la expresión del, del meter correspondiente. ¿Ok? Vale, ahora, bueno, eh, un ejemplo, quiero enseñar también un ejemplo, donde no se cumplen estas condiciones que hemos dicho. Si os fijáis, por ejemplo, en este de aquí, estos tres unos, el tamaño no es potencia de 2, 3 no es potencia de 2. Así que aquí no se debería cumplir la posibilidad no deberíamos poder eh, utilizar el teorema de combinación para simplificar estos tres mintens. Comprobémoslo. Efectivamente, aquí la, cambian de valor la A, cambia de valor la B y sin embargo la C y la D no cambian. Esta, esta parte se cumple, no C no D aparece igual en todas, pero sin embargo en la parte, que en las variables que varían, tenemos que no aparecen todas las combinaciones, porque tenemos A negado, B negado, A negado, B, las dos sin negar, pero nos faltaría el caso de A, B negado. Nos falta ese, esa, esa combinación, es decir, A no B negado, C no D, para poder aplicar el teorema de combinación. Es decir, nos hubiese faltado tener también este eh, minter de aquí. Casualmente teníamos un 1 y podríamos haber construido ese minter de esta forma. ¿OK? Entonces, haciendo agrupaciones de 3 no se, no se cumple, no podemos aplicar el teorema de combinación. Por este lado, con este grupo de 3 que hemos marcado aquí, vemos que tampoco se podría eh, llevar a cabo. Vamos a ver qué variables son las que se mantienen. Se mantiene la A, la A aparece en todos, los, en todos los minters, sin negar, y también eh, tenemos que la otra variable, que perdón, no hay ninguna otra variable que se mantenga común en todos los minters, la D cambia, porque aparece a veces negada, y otras veces sin negar, la C lo mismo, aquí aparece dos veces negada, aquí aparece sin negar, y la B aquí aparece sin negar, aquí aparece no negada. ¿Vale? Entonces tenemos tres variables que están cambiando eh, la forma en que vienen representadas. ¿okay? Necesitaríamos que esas tres variables aparecieran en todas las combinaciones de negado y no negado posible, es decir, 2 elevado a 3 combinaciones, por tanto, 8 casos. Solo tenemos 6. ¿Cuáles nos faltan? Nos faltan precisamente estos de aquí: el BC no d y el no B, C no d. Entonces, sin usar o sin incorporar estos dos casos de aquí, no podríamos aplicar tampoco el teorema de combinación. Así que, de nuevo, al no tener un tamaño de 2 elevado a n elementos, unos en este caso, pues no podemos aplicar el teorema de combinación y, por tanto, estos cuadrados, estos rectángulos, estas agrupaciones de unos, no corresponden a, a un implicante. Una vez definido lo que es un implicante, vamos a definir un tipo especial de implicantes, que sería el implicante primo. ¿vale? El implicante primo es aquel implicante que corresponde a un término producto o término suma de la función que ya no puede ser simplificada más. Ya tiene el menor número posible de variables. ¿A qué o cómo se traslada este concepto, esta idea, a gráficamente al caso gráfico del mapa de Carnot, pues de nuevo van a ser conjuntos de 2 elevado a n unos o 2 elevado a n ceros, siempre en forma de rectángulo, ¿ok? Que el número de filas y de columnas también es una potencia de, de, de 2, ¿vale? Pero en este caso esos conjuntos de unos o de ceros tienen que cumplir también, que tienen que ser del mayor tamaño posible, ¿vale? En el ejemplo anterior, esos conjuntos de ceros y unos que habíamos cogido no eran lo más grandes posibles, ¿vale? Vamos a ver este ejemplo de aquí, ¿ok? Si os fijáis aquí, tenemos 8 unos, forma rectangular, tamaño o potencia de 2. Estos, este conjunto, este grupo, no puede aumentarse, no puede crecer, porque los únicos unos que se podrían añadir son estos que aparecen por aquí, que tenemos por, por esta zona, y esto ya rompería la forma rectangular y también el tamaño. Ninguna de las cond dos condiciones se cumpliría. Vale, Vamos a ver ahora el otro ejemplo del grupo de ceros más grande, este de aquí. ¿okay? Aquí tenemos... 4 ceros, por tanto se cumple la condición del, del tamaño, el tamaño es potencia de 2 y tiene forma rectangular. Podríamos haber añadido estos ceros a este conjunto para hacer este conjunto de ceros más grandes. Si lo hubiésemos añadido de esta forma, pues el tamaño de esos ceros hubiese, el tamaño de ese grupo hubiese sido 6, 6 no es potencia de 2, por tanto, ese grupo no sería correcto. Por tanto, no sería un implicante y, de hecho, no sería un implicante primo tampoco, ¿ok? Vale, y ahora, fijaros en los dos grupos que nos quedan, ¿ok? Podríamos llegar a pensar que estos grupos ya son implicantes primos, pero, ojo, no es verdad. Estos dos grupos, tanto este de unos como este de ceros, son únicamente implicantes, no son implicantes primos. ¿Por qué? os preguntaréis. Pues fijaros, estos grupos aún se pueden hacer más grandes. Podríamos reutilizar unos de los otros grupos o ceros de los otros grupos para hacerlos más grandes. Nadie nos ha prohibido que un 1 o un 0 pueda estar en más de un grupo. Así que si eso nos ayuda a construir el grupo de unos o de ceros más grande, lo tenemos que hacer. Así que este conjunto de unos... No es implicante de primo porque fijaros que si incorporamos estos dos unos de abajo, ¿m? creando aquí un conjunto de cuatro unos, tendríamos un grupo más grande que el que teníamos anteriormente. ¿vale? Lo mismo ocurre aquí con estos dos ceros. Estos dos ceros que hemos dejado solos, que hemos dejado aquí solos, si lo juntásemos con estos otros dos, los dos de la izquierda, tendríamos un grupo de cuatro, lo que supone tener un grupo más grande que el que teníamos inicialmente. Ahora sí que estos sí que serían los implicantes primos. ¿vale? Para que quede más claro, lo he dibujado aquí de una forma más, más limpia y estos sí que serían los dos implicantes primos correspondientes a, las, a los ceros y los dos implicantes primos correspondientes a, a, las, a, a los 1, ¿vale? Entonces, gracias a, esta, a que hemos hecho los grupos los más grandes posibles, los términos que saquemos de cada uno de estos grupos van a ser términos que tenemos la garantía de que no se van a poder simplificar más, ¿ok? Y vamos a la última definición porque los implicantes primos nos podemos encontrar de dos tipos, los que son esenciales y los que no son esenciales, ¿vale? Los que no son esenciales tienen que cumplir las condiciones de los implicantes primos, ¿vale? Pero aparte, tienen que cubrir unos o ceros, dependiendo de si estamos trabajando en, en, en, en términos productos o en términos suma, vale pues tienen que cubrir unos que no estén cubiertos por ningún otro implicante primo, ¿vale? Esa es la definición de implicante primo. Por ejemplo, esto de aquí sería un implicante primo porque este 1, este 1 y este 1 no está incluido o no, es, o no está cubierto por ningún otro implicante primo. Este implicante primo de aquí también es esencial porque en particular este 1 no está cubierto por ningún otro implicante primo. ¿vale? A la hora de querer buscar la expresión eh, mínima, ya sabemos que este implicante primo esencial y este implicante primo esencial lo tendríamos que incorporar dentro de la expresión mínima. ¿Qué pasa con los otros implicantes primos que no son esenciales? Fijaros que aquí tenemos tres. Tenemos este, tenemos este y tenemos este de aquí. ¿eh? Los he marcado como un poco azul, verde y amarillo el del medio. ¿okay? Pues, de los no esenciales se deben incorporar únicamente la cantidad de implicantes primos mínima necesaria para cubrir los unos o ceros restantes. ¿Qué significa eso? Pues, si nosotros ya hemos cogido este implicante y hemos cogido este implicante, estos dos implicantes primos esenciales, ¿cuáles son los unos que me quedan por cubrir? Pues los unos que me quedan por cubrir son estos dos de aquí. ¿Hay algún otro implicante primo que cogiéndolo a él solo, cubra todos estos unos? La respuesta es sí, el amarillo. El implicante primo amarillo cubre estos dos unos. Entonces, entre los tres implicantes primos que me quedaban, que no eran esenciales, escogeré Únicamente el implicante primo amarillo, porque así, con un número menor de implicantes primos, soy capaz de cubrir todos los unos de la función, ¿OK? Por tanto, aquí ya veis que lo que voy a obtener, esta expresión que voy a obtener, estos implicantes primos esenciales que cubren todos los unos de las funciones, van a corresponder a los términos productos mínimos que definen todos los unos de la función, Dicho de otra forma, si cojo el término producto de este, de este grupo de unos, el término producto de este grupo de unos y el término producto de este grupo de unos, voy a tener la función mínima expresada en términos productos, que entre ellos se relacionarán con una operación de suma. Lo podemos hacer. ¿A qué término producto corresponden estos cuatro unos de arriba la de la parte superior izquierda, pues la A no cambia con valor 0, por tanto, aparecerá negada. La C no cambia con valor 0, por tanto, aparecerá negada. Estos dos de aquí, las variables que no cambian son la A y la B y la D. Entonces serán A, B y D. Como todas ellas aparecen con valor 1, no se negarán y este implicante primo esencial corresponde al caso en el que a vale 1, b vale 0 y c vale 1. La b cambia, entonces es la variable que se simplifica. Así que me quedaría a b negado porque la b era 0, c. Y por tanto la función a b de mínima correspondiente a este mapa de Carnot sería A negado C negado más ABD más A no B C. ¿Vale? Así sería la forma de crear, de generar la función mínima utilizando el mapa de Carnot, buscando los implicantes primos esenciales y de los no esenciales, coger la menor cantidad posible para cubrir los unos restantes que nos queden por cubrir, ¿vale? Porque siempre hay que cubrir todos los unos. Y todo lo que hablamos o comentamos de unos es igualmente aplicable para el caso de los ceros, pero en este caso obtendríamos las expresiones como términos suma. Cada, cada grupo de ceros sería un término suma en lugar de un término producto y los términos sumas vendrían operados entre ellos a través de la operación producto, obteniendo así un producto de suma. Aquí tenemos un segundo caso, un segundo ejemplo, ¿vale?, en el que tendríamos dos implicantes primos claros, que serían este de la izquierda en rojo y este de la derecha en rojo, ya que cubren dos unos que no son cubiertos por ningún otro implicante primo. Sin embargo, fijaros que este implicante primo y este implicante primo no son esenciales, porque no cubren ningún uno que no esté cubierto con... con que no venga cubierto por ningún otro implicante primo, ¿vale? Entonces en la función mínima, ¿qué implicantes primos tendríamos que escoger? Tendríamos que escoger este de aquí, tendríamos que escoger este de aquí y ahora hemos dicho que tenemos que coger el menor número de implicantes primos para cubrir el resto de unos. Fijaros que aquí, tanto si escogemos el amarillo como si escogemos el que tiene bien un, de color un poco verde, estamos cogiendo la misma cantidad y, del, y implicantes del mismo tamaño, la misma cantidad de implicantes primos y del mismo tamaño, entonces realmente en este caso nos daría igual coger el verde o coger el amarillo. Dicho de otra forma, para este caso, para esta función, vamos a tener dos posibles funciones mínimas. Aquella que se obtiene de obtener los dos rojos y el amarillo y aquella que se obtiene de obtener o de los de coger los implicantes primos los dos rojos y el verde vale ambas funciones serán igual de mínimas pero son dos funciones distintas dicho de otra forma hay casos en los que las funciones mínimas no son únicas ¿vale? tenemos más de una función mínima. ¿okay? Entonces, resumiendo, para a la hora de, cuando queramos eh, minimizar una, una función, tenemos que coger, y todas las reglas que hemos visto a la, a, hasta ahora para formar implicantes, implicantes primos, y cómo seleccionar los implicantes primos esenciales y los no esenciales, pues si juntamos todas estas normas, lo que nos queda es que a la hora de querer agrupar estos unos o ceros de, de, para, para la forma dual, para la forma de producto de sumas, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre tenemos que coger grupos de unos o ceros de un tamaño potencia de 2. Los grupos han de ser de forma rectangular, es decir, el número de filas y el número de columnas también tiene que ser una potencia de 2 no tienen por qué ser igual, no tienen por qué ser cuadrados, pero, pero pueden ser rectangulares, pero sí que tienen que ser tamaños potencia de 2, tanto el número de filas como el número de columnas. ¿Mm? Los grupos que hagamos tienen que ser del mayor tamaño posible. Tenemos que coger el menor número de grupos posibles, de todos los grupos, de todos los grupos más grandes que podamos obtener, siempre tendremos que coger el menor número de grupos posibles. De forma que seamos capaces de cubrir todos los unos que aparecen en el mapa de Carnot. O si estamos trabajando en, en, en producto de sumas, que cubran todos los ceros. ¿Vale? Cada uno de esos grupos que, que hemos obtenido al realizar o al llevar a cabo esta agrupación, ¿cómo los transformamos en una expresión algebraica? ¿Vale? Pues... Cada uno de esos grupos vendrá representado por las variables de entrada cuyo valor no cambia dentro del grupo, es decir, el valor de la variable permanece constante. Para todos los casos, para todas las entradas de, de esas casillas que hemos cubierto, esas variables siempre tienen el mismo valor. Las que cambien de valor no aparecerán en el término, vienen en el término suma, vienen en el término producto. Solo vamos a quedarnos con aquellas que mantengan el valor. ¿ok? Tenemos dos casos distintos. Por ejemplo, cuando estamos agrupando unos. Cuando estamos agrupando unos, lo que obtenemos es un término producto. Las variables que no cambian de eso, dentro de ese grupo, si esa variable aparece siempre con valor cero, esa variable en el término producto aparecerá negada. Si la variable vale 1, esa variable aparecerá sin negar. ¿Ok? Todos los términos productos que obtengamos de los distintos grupos de unos vendrán operados o se operarán entre ellos mediante la operación suma. De esa forma lo que tendremos es ya la expresión, en, la expresión mínima, la función mínima en suma de productos. Así que cuando queramos obtener la función mínima en suma de productos lo que tenemos que hacer es agrupar unos. Y el caso dual, el caso dual es cuando queramos obtener la función en producto de sumas. Si queremos obtener la función en producto de sumas, lo que tenemos que hacer es agrupar ceros para obtener términos sumas y cada término suma que obtengamos de cada uno de los grupos de ceros vendrán operados entre sí a través de la operación producto, ¿vale? Mediante la operación producto y de esta forma tendremos la función mínima en suma de producto. Con, ¿De qué forma aparecerán las variables de cada uno de esos grupos de 0? Pues es todo lo contrario de que, del caso de los unos. Si la variable vale 0, la variable que no cambia, de nuevo, igual que en el caso anterior, solo aparecerán las variables cuyo valor no cambia dentro de cada grupo, pues si la variable vale 0, esta estará sin negar, al contrario que antes. Y si la variable vale 1, esta aparecerá negada. Ahora lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos, ¿vale? De cómo... Ahora lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos. En los primeros de ellos, para que todo quede más claro de a qué se deben los, los valores que obtenemos, eh, voy a incorporar, voy a, voy a dejar también, voy a tener al lado las tablas, los mapas de Carnot, perdón, con los minter o los manster Bien, si lo que estoy haciendo es agrupar unos o agrupar ceros. ¿Ok? Pues venga, de este ejemplo lo vamos, vamos a hacer los dos casos. Primero, agruparíamos unos. ¿Ok? Si, sí, pues la táctica es cubrir todos los unos con el menor número de grupos posibles si y los grupos los más grandes. ¿Ok? Alguien podría pensar que aquí los dos grupos que tendríamos serían este grupo de unos y este grupo de unos, pero mucho ojo, nos tenemos que acordar que tenemos que ver el mapa de Carnot como algo continuo entre la parte derecha y la parte izquierda y la parte superior y la parte inferior, están unidos, aunque gráficamente los representemos como casillas que no son adyacentes, en la realidad las tenemos que considerar como si que lo estuviesen, como si que fueran adyacentes. De esa forma, el grupo más grande de unos que podríamos crear sería este de aquí. Entonces, esto correspondería al implicante primo, un implicante primo que sería esencial, ya que en particular solo tenemos un implicante primo, solo necesitamos un grupo para cubrir todos los unos de la función. ¿ok? Ahora lo que tendríamos que hacer es simplemente obtener el término producto que corresponde a este implicante primo, ya que no tenemos eh, ningún otro, ¿vale? Para que veáis de dónde venían las reglas que hemos comentado anteriormente, vamos a hacer, o vamos a obtener este implicante primo, viendo los Minters a los que corresponde cada una de estas cuatro casillas, que serían estos cuatro Minters que he marcado en la parte izquierda. ¿Cuáles son las variables que no cambian? Pues las variables que no cambian son la B, Fijaros que la B siempre en estos mintems aparece eh, sin negar. Fijaros que esto coincide con el caso de que todos estos, la B vale 1, lo que decíamos antes, si la B vale 1 aparece sin, eh, sin negar. Y el otro, eh, la otra variable que no cambia en, en, entre los cuatro casos es la no D. Fijaros que, de nuevo, coincide con el caso de que la entrada, la D, no cambian ellos porque siempre vale 0. Sin embargo, las otras variables, la C aquí vale 1 y aquí vale 0, y aquí la A vale 0 y aquí vale 1. Por tanto, la A la podemos eliminar aplicando el teorema de combinación y también podemos eliminar la C de esta expresión. Con lo cual, nos queda B por no D. ¿Ok? Esto es lo mismo que si hubiésemos aplicado las reglas que he comentado anteriormente. que hemos dicho? Tenemos que mirar las variables, las entradas, las variables de entrada que no cambian dentro del grupo. Las que no cambian son la B y la D. Si no cambian con valor 1, aparecen sin negar B. Y si no cambian con valor cero, aparecen negada. De. Por tanto, fijaros que hagamos el razonamiento de una forma o de otra, obviamente eh, coincide. ¿Okay? ¿Qué pasa si esta función, ahora la, la, o esta minimización, la repetimos para los ceros? Pues vamos allá. Tendríamos que coger este grupo de, de ceros, que sería el uno de los, el más grande que podríamos generar para cubrir estos ceros de aquí y de los que nos quedan tendríamos que intentar de nuevo también cubrir eh, eh, los ceros que nos quedan con el grupo más grande posible. Eso lo podríamos hacer con este grupo de aquí, ¿vale? Si acudimos a, a la tabla eh, anterior, a la a la tabla en la que, a la versión del mapa de Carnot, en la que nos aparecen los masters. Fijaros que uno de los grupos sería este de aquí, en el que aparecen ocho casos, en el que aparecen todas las combinaciones de variables que cambian, excepto para la B, que la B siempre es cero, la B siempre aparece sin negar. Por tanto, este, términ, este grupo de ceros, se le puede aplicar el teorema de combinación y quedaría simplificado en una B. El otro grupo de ceros que teníamos aquí sería este de aquí. ¿Cuál es la variable que no cambia en todo este grupo? La variable que no cambia es la D. Fijaros que aparece siempre la D negada en los ocho casos. Las otras variables aparecen en todas las posibles combinaciones de esas tres variables, ocho combinaciones, por tanto, la, este, términ, este grupo correspondería a node. ¿Mm? De estos dos grupos, tenemos que, de, las, de los términos suma, en particular en este caso son términos suma de una única variable, estos términos suma los tenemos que relacionar con eh, la operación producto para obtener la función. Entonces la función sería igual F de A, B, C y D sería igual a B por no D. ¿Ok? Fijaros que en este caso la función mínima en suma de producto coincide con la función mínima en producto de sumas. Esto no tiene por qué ser así, en todas las ocasiones. Antes de, de empezar a comentar el, el siguiente ejemplo, quiero eh, indicaros una pequeña regla eh, general en referencia al número de variables que eliminamos en función del tamaño del grupo. Si hacemos grupos de tamaño 1, no vamos a eliminar ninguna variable de la función en ese término que obtendremos. Sin embargo, si el grupo es de tamaño 2, en el término aparecerá una variable menos de las que tenga la función. Podremos eliminar una. Cuando el tamaño del grupo sea tamaño 4, eliminaremos dos variables. Cuando sea tamaño 8, eliminaremos 3. Cuando sea tamaño 16, eliminaremos 4. Y así sucesivamente. Entonces, siempre el número de variables que vamos a eliminar es el logaritmo en base 2 del tamaño del grupo. vale, Es un detalle a tener en cuenta para que nos puede servir a veces a lo mejor para detectar algún pequeño error. ¿okay? Pues vamos con el siguiente ejemplo en el que primero agruparemos los unos para obtener la suma de productos, la función mínima en suma de productos. Así que ten... cogeremos este grupo de cuatro unos, este grupo de dos unos, y los cuatro grupos de unos de las esquinas, recordar que los mapas de Carnot están como unidos la parte superior con la inferior, izquierda con derecha, eso en particular nos permite hacer un, una agrupación de los cuatro unos de las esquinas, y nos quedaría este uno por coger, que podríamos cogerlo tanto, o juntarlo tanto con este uno de la izquierda como con el uno de la derecha, eso no nos no nos influye ni... ni, ni ni obtendríamos una expresión mínima de menos calidad eh, o, o más grande o menos grande eh, independientemente de con quién cogiéramos ese 1. Así que podríamos optar por cualquiera de las dos opciones, optaremos por esta de aquí. ¿vale? Así que tenemos dos grupos de tamaño 4 de los que eliminaremos dos variables, dos grupos de tamaño 2 de las que eliminaremos una variable. Así que la función ABCD quedará de la siguiente forma. Los grupos de, las de, de los cuatro uno de las esquinas, la variable que no cambia es la b y la d, con valor 0, por tanto quedará b negado, denegado. Fijaros que se han eliminado dos variables, la a y la c ya no aparecen en ese término. El de estos cuatro unos, las variables que no cambian de valor son c y d, c con 1, por tanto sin negar. D con 0, por tanto de la negada. De nuevo, tamaño 4, tamaño 4 se han eliminado dos variables, la a y la b. De este grupo de aquí, lo que vamos a. Eh, las variables que no cambian son ni la b, ni la c con 0, ni la d. Por tanto, nos quedará b, c negado d. Se ha eliminado una variable, tamaño 2, se elimina una variable. Y este último grupo de aquí, que podríamos haberlo cogido por aquí o este otro, de forma que hubiésemos tenido dos funciones mínimas eh, distintas, pero ambas válidas, pues este grupo que hemos cogido finalmente, solo hay que coger uno de ellos, no los dos, solo uno, ¿vale? porque ya con uno de ellos cubriríamos todos los unos de la función, pues las variables que no cambian son a y b y d, todas ellas con valor 1. Por tanto, quedaría a, b, b. De nuevo, tamaño 2, se ha eliminado una variable, ¿ok? ¿Qué pasaría si eliminamos o si agrupamos los ceros, mejor dicho, para uh, minimizar en producto de, de sumas? Tendríamos un grupo de ceros, de dos ceros por aquí, un grupo de cuatro ceros por aquí y un grupo de dos ceros. Por aquí. ¿Okay? ¿Qué obtendríamos de aquí? Pues de este grupo de cuatro ceros, F de A, B, C, D, las variables que no cambian son la D con valor 1 y la B con valor 0, por tanto nos quedaría B más D negado. Por, de este grupo de 2, eliminaremos una variable, la que cambia es la A, la que eliminamos es la A, entonces nos quedará la b, la c y la d. b vale 1, lo negamos, c y d valen 0, no lo negamos. Y nos quedaría, por último, este grupo de dos ceros. En este grupo de dos ceros no cambia ni la a con valor 0, ni la c y la d con valor 1. Por tanto, quedaría a más c negado, porque era con valor 1, negado porque era con valor 1. Entonces la función mínima en producto de sumos sería esta, la función mínima en suma de productos sería esta. Fijaros, aquí lo que también quiero remarcar es que a veces si obtenemos la función mínima en una, de una forma o de otra, puede ser que obtengamos una función en la que se utiliza un menor número de puertas. Fijaros que en este caso, para este mapa de Carnot, sería mejor siempre utilizar la expresión en producto de, de sumas, ya que tendríamos solo una puerta OR de tres, entradas y, eh, tres, una puerta and de tres entradas y tres puertas OR, dos de tres entradas y una de dos entradas. Por el contrario, en la expresión en suma de productos, tendríamos una puerta and de cua, una puerta OR perdón, de cuatro entradas y cuatro puertas NAN, Dos de dos entradas dos de dos de entradas y dos de tres entradas, con lo que en esta expresión, en suma de productos, nos estamos ahorrando una puerta y otra de ellas es de un tamaño menos. ¿Vale? Es una cuestión importante y a tener en cuenta que a veces tendremos que buscar ambas expresiones para ver cuál de las dos es o utiliza una cantidad de hardware. Bueno, y vamos ya con un último ejemplo. De nuevo haremos los dos casos. Como en el caso anterior, aquí también tenemos los cuatro unos de las esquinas que nos formarán un grupo y los cuatro unos centrales. Aquí tendríamos que F de A, B, C, D. Como son dos grupos de cuatro, estos dos grupos eliminarán dos variables cada uno de ellos. Nos quedarán dos términos productos de dos variables. Si os acordáis, en el caso anterior, las cuatro esquinas eran la B y la D con valor 0, por tanto, B negado, D negado, más el grupo de cuatro unos central, tendríamos la B con valor 1 y la D con valor 1, por tanto, quedaría B por D. Y esta sería la expresión mínima en suma de productos. Si cogemos los ceros, Tendríamos por aquí este grupo de cuatro unos, que junta la izquierda con la derecha, y este otro grupo de cuatro unos, que junta los dos unos superiores con los dos unos inferiores. ¿Okay? De esta forma, F de A, B, C, D, sería igual, estos cuatro ceros eliminarían dos variables, las que no cambian son la B con valor 1 y la D con valor 0. Por tanto, b negado más d por este término de aquí, este grupo de aquí, en el que no cambia ni la b con valor cero ni la d. Por tanto, b sin negar más d negado porque no cambia con valor. ¿OK? Si os fijáis aquí, el tamaño y el número de puertas tanto de la función o de la expresión en producto de sumas, como en suma de productos son exactamente igual, entonces aquí sería independiente cuál de las dos expresiones mínimas sería la más adecuada para usar. Las dos serían igual de, de válidas, ya que usarían la misma cantidad de, de hardware. ¿Okay? Y bueno, con este ejemplo ya acabamos eh, este vídeo en el que hemos acabado de ver todos los conceptos relacionados con mapa de Carnot. Ya sabemos pasar de la tabla de verdad al mapa de Carnot y viceversa. Y lo que va a ser más útil e interesante es cómo sabemos usar los mapas de Carnot para obtener la expresión mínima, la expresión algebraica mínima, de una función lógica expresada como un mapa de Carnot. ¿Vale? Ok, pues muchas gracias por todo y hasta el próximo vídeo.